Hola, muy buenas chicos. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio del sistema nervioso autónomo. Anteriormente habíamos eh, estudiado diferencias entre el sistema nervioso somático y el autónomo. En este caso vamos a centrarnos en el sistema nervioso autónomo y descubrir que está compuesto por dos vías, una vía simpática y una vía parasimpática. Vamos entonces a señalarla aquí. Venga, en verde oscuro, ¿vale?, nos vamos a encontrar la vía simpática. ¿Vale? Esta vía simpática es un sistema que tenemos de alerta, de lucha. ¿De acuerdo? Ponemos aquí alerta y de lucha. ¿La veis aquí? ¿Vale? Está representada en el esquema, bueno, pues aquí, en este, con este verde más oscuro. Y luego vamos a tener también una vía parasimpática, ¿de acuerdo? Que es un sistema de relajación, de descanso, ¿vale? tenemos relajación, ¿de acuerdo? Y va a estar representada, bien, pues, por este verde un poco más, más oscurillo, Bien, tanto eh, la vía simpática como la vía parasimpática van a tener eh, determinadas, eh, van a tener eh, características anatómicas comunes que vamos a eh, señalar, ¿de acuerdo? Eh, una de las primeras eh, características, y es que, como os podéis fijar, las dos, tanto la vía simpática como la parasimpática, van a estar compuestas por dos neuronas, ¿vale? Eh, esta neurona, que veis aquí, es lo que le vamos a denominar preganglionar, ¿de acuerdo? Mientras que la segunda neurona la vamos a denominar posganglionar. Este, si nos fijamos, es la vía parasimpática. Vamos a la vía simpática y también nos encontramos aquí, ¿vale? Lo que es una neurona preganglionar ¿vale? y una neurona posganglionar. Bien, eh, anatómicamente también nos vamos a encontrar tanto en una vía como en la otra, pues unos ganglios, ¿vale? Aquí tenemos los ganglios del sistema nervioso, eh, del simpático, la vía simpática, y aquí tenemos el ganglio de la vía parasimpática, ¿vale? En estos ganglios lo que nos vamos a encontrar es el grupo de cuerpos de eh, células neuronales, ¿de acuerdo? Y es en donde va a hacer la eh, neurona preganglionar, hará sinapsis con la neurona posganglionar, ¿de acuerdo? Fijaros, la neurona preganglionar hace sinapsis con la neurona posganglionar. La neurona posganglionar hará sinapsis con los órganos efectores de, del sistema nervioso eh, autónomo. Y luego, a ver una, eh, también una característica común a ambos a ambos sistemas, y es que la neurona preganglionar, que veis aquí, la he puesto, ¿vale? Está mielinizada, tiene aquí como esta estructura que le he puesto aquí en color amarillo. Va a estar eh, mielinizada, mielinizada, ¿vale? Bien. Eh... También vamos a ver que hay una serie de diferencias que en el esquema, pues, se ven perfectamente, ¿vale? Y es que en la vía parasimpática, si nos fijamos, ¿vale? en la, en la neurona preganglionar, esta neurona preganglionar, ¿vale? Es más larga, mientras que en la, la neurona preganglionar en la vía simpática, ¿vale? Es corta, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la neurona posganglionar? Bueno, pues que en el caso de la simpática nos fijamos que la neurona postsináptica va a ser larga, mientras que la neurona postsináptica va a ser corta, incluso va a poder estar en el órgano, en el propio órgano efector. Pues eh, nada más, hasta aquí este mini vídeo. Vamos a continuar ahora estudiando eh, concretamente el, la vía simpática. Nada, simplemente comentaros antes de finalizar que, si tenéis alguna duda, os animo a compartirla en clase o bien a través del foro. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.